El abogado Miguel Ángel racanel y Miguel Ángel, a ver, ¿qué pasó de anoche a hoy para que los vaya a buscar la policía Gabriela Laila? Nada. Buenas noches. Es decir, ilegal, absolutamente nada. Eh, como relataba hoy a la mañana, estaba esperando un auto que lo iba a traer al canal y de repente aparece un móvil policial. Él dice que se le abalanza el móvil, baja ese policía. Este es, son imágenes de hoy, entonces. Sí, de hoy a la mañana y le dice que se identifique, él tenía el documento, porque justamente venía al canal, tenía el de él y de, y de su mujer. Eh, le retienen los documentos, hasta este momento no se lo devolvieron, se lo llevó, y se lo querían llevar a él, sin ningún tipo de explicación. Entonces, bueno, sale la familia, y yo le digo a la hermana, fírmenlo y pídanle que se identifiquen los policías. No quisieron identificarse, bueno, empezaron a mandar los videos, yo me comunico con la fiscal general... La fiscal general los manda a buscar por la gente de Gendarmería Nacional porque no puede intervenir policía bonaerense y los llevan a la fiscalía a que asiente la denuncia. La denuncia está tramitando en la ayudantía de violencia institucional y está a cargo del doctor Fornaro. Perdón, discúlpeme, doctor, esas dos personas, esas dos mujeres sí. que corren, ¿qué es lo que están haciendo? Esa es la hermana que le está diciendo por qué se lo están llevando y después, bueno... Eh, y ella es la, la mamá. La mamá. Ah, la mamá de él. Ellos están en la casa ahora de ella, ¿no? De, de la mamá, sí. de Gabriel. Sí, sí. ¿En la misma jurisdicción de, de donde hicieron la denuncia, en donde ocurrió todo el no, episodio? No, no, no. Este vital, es comando de patrulla. Eh, en La Matanza, lo, las comisarías no tienen, digamos, móviles propios. Sí. Todo lo que, que, que ves en la calle en La Matanza son de comando de patrulla. Entonces... Pero eh, todo esto ocurrió en Matanza. Todo sí, Ciudad Vita. Ahora, usted se informó a lo largo del día. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué están buscando? Es decir, de ellos no me informé nada. Nosotros estamos investigando a partir de ahora con la fiscalía qué es lo que estaban buscando. Pero puede haber sido por la entrevista que dieron anoche con nosotros y, y por las cosas que han contado del trato que recibieron por parte de la policía. Puede ser. ¿Él está demorado en este momento? No, está en su casa. Ah. Sin documentos. Sí, se lo llevaron. ¿no? Y está en su casa. Eh, ...custodiado por Gendarmería... No ...pero discúlpeme, llevaron los documentos... Eh, ...¿se sabe por qué? ...se los llevó directamente... ¿Es legal? ...se los trajo, no... ...pero dicen Pero, que cuando... no lo tienen... ...discúlpeme, usted recién dijo fuera del aire... ...que ellos dicen... ...la policía dice que no tiene sí, los que documentos... ...que más vale, ¿qué va a decir? ...pero cuando le hacen una requisa de esta manera... ...lo palpan así... que están, buscándole algo? ...mire, eh, esto es una intimidación... ...lisa y llana... ...porque no puede ser... ...una persona que sale a la vereda de su casa que venga un móvil, después de cuatro más detrás, y, y lo quieran llevar. Pero llama la tiempo atención tiempo. que le hayan retirado los documentos. Él y se desprende. No, no, no se los haya no, no se... devuelto. Ustedes si miran este video... Si, ¿le sobre toca los el bolsillos? Capó, ahí está sí. el porta La billetera. Sí. Y él la abre, se la muestra. Después le sustraen los la, la dos DNI. El chico agarra el documento, en ¿no? un descuido de ella y se mete para la casa, porque yo le ordeno. Además, a la, ellos... a la hermana la llamo y le digo... Decirle que se meta para la casa, ahí no hay ninguna orden judicial. Eh, bueno, esto es tranquilo. cualquier cosa. Y Do llamo a la fiscalía. Doctor, ¿esto a qué hora pasó? ¿A qué hora fue? Antes de venir acá a, a América. Y media. Yo venía, estaba estacionando. ¿Y usted cree que alguien sabía que ellos iban a dirigir a, a los estudios de nuestro canal? No tengo idea. Y a lo mejor lo estaban anticipando en claro, el. Claro, estaban ser? anticipando, lo estaban vendiendo. Ser. Bueno, en instantes van a hablar con nosotros Gabriel Barrientos y Laila por este momento que tuvieron que pasar. Esto fue en la casa de la mamá de Gabriel. El papá, sí, sí. Todavía no les devolvieron los documentos. No se lo van a devolver porque van a negarlo. Es obvio. Pero hay otro video que se ve, que está el, el documentos ...y él se lo exige. Ahora, doc, perdón, lo los chiquititos que están ahí, ¿quiénes son? ¿Los hijos de ellos también? los otros ser hijos? los hijos, no. realmente Ahora, no los conozco. Eh, cuando esto sucede habitualmente en la calle a cualquiera... ...lo que la policía te busca es algún arma o algún estupefaciente. Habitualmente te requisan por eso... No, a mí te piden los documentos, vos se los mostrás pero me pero llama si la después... atención que los hayan retirado los documentos Pero si, te si mide, no hay pan, ninguna, pan. ninguna denuncia ni nada raro, ¿no? bueno, eso se denunció hoy en la fiscalía esto le pasa a un montón de gente pero no sale por televisión ah. todo el tiempo cuando hay una denuncia pública, o no en este caso es pública, pero a veces no contra las autoridades policiales pero lo que no hay que olvidarse es que quienes mediatizaron el tema fueron los propios integrantes de la Fuerza de Seguridad cuando los acusaron de un hecho que después la autopsia contradijo. A partir de esa contradicción no quieren quedar expuestos frente a la sociedad, porque es lícito que en el hospital hayan dudado de lo que pudo haber pasado, pero se anticiparon a exponerlos públicamente. Ahora, cuando ellos salen a contar su verdad, no pueden. Es verdad. No pueden. Esa es la realidad. Yo quiero eh, también manifestar esto. Eh, en 30 años que llevo como abogado, He defendido a muchos policías y yo conozco a mucha gente de la policía y son muy buenos policías, pero hay pequeños grupus, eh, grupúsculos como estos que hacen eh, quedar mal a la institución y la manchan. Pero realmente la gran mayoría son buenos tipos. Estos son pequeños segmentos que están desparramados y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Ahora, si usted quiere encontrar a esta gente, ¿no? estos dos policías que lo... De, lo, lo... A ver, lo, que alguien lo los mandó no Andrea alguien los mandó Pero, a, digo, a dónde los encuentra usted los los encuentra en, un mapa, en algún lugar no, en no entendí la pregunta perdón claro yo digo si uno va a la policía a la policía correspondiente a la dependencia correspondiente a ese domicilio es, sí, sí. es otra ¿Pero está esta gente trabajando? No, cuando esto, la esto policía patrulla... del barrio encuentra a la policía que teóricamente claro. lo fue a buscar a uno. Ahora, esto es una pregunto... patrulla que recorre cuadrículas determinadas, por la... no es como en Ciudad de Buenos Aires, sí. en la provincia se manejan de otra manera. La comisaría eh, no tiene móviles propios. pero claro, es como que es Con de esa... todos. Los que patrullan claro. son de todas las comisarías y se comunican. ¿Sí? Es del municipio. No, de... Pero de todas maneras, de todas de maneras, a toda manera, esta patrulla, de patrulla, patrulla, de patrulla se le puede ver la patente. Sí, claro, tiene todo, todo el, el del Aparte, también. ahí dice Municipalidad de la Matanza abajo. Sí. No, que... ¿Sí? no, ellos le pone el municipio de Espinosa, todo le pone el municipio y eh, le pone... Vale. matanza Le podemos pedir, a Ana Laura, ¿nos puedes poner el otro video? Porque hay otro video. ¿Ese cuál es? El que estás vos también. No, el otro es en la puerta de la fiscalía a la tarde y cuando él termina de declarar. Ah, él termina de declarar, vos los, los acompañaste. Porque qué declara, Ahora, ¿Que, que ¿declara? ¿que? claro, qué declara. ¿Qué causa? ¿que? ¿que? ¿que causa? Decl no, él fue a por... denunciar ah, ah, ah, la situación que vivió. Porque una cosa es que lo refleje en los medios, otra cosa es que quede... ...institucionalizado, fue hizo la denuncia... Ahora, cuando pacientes. usted ayer decía que él no puede... ...o el chico mismo le relataba a Luis y a Belén... ...yo no puedo salir a la calle, eh, mi vida... es ...bueno, uno decía, pero si ya no no se solucionó todo... ...pero quedó fuera del conflicto... ...bueno, está claro que no puede salir a la calle... ...si sale a la calle lo quiere meter preso... Pero si les vereda, quisieron salió. incendiar la casa, por eso no están en su casa, ¿te acordás? Y por eso están ahora Adiós en la papada de Gabriel. Es decir, ni siquiera fue a comprar a la vuelta, a la vereda.